de forma puntual una caracterización, pero no obstante tenemos pues información sobre, sobre ello. Eh, Asimismo también las otras influencias que han llegado a nuestra América, que han sido sumamente importantes. Y el día de hoy me acompaña la doctora Milai Burgos Matamoros. Eh, ella nos va a hacer favor de introducirnos ya al segundo bloque de trabajo que arranca precisamente con la teoría crítica del derecho. ...y que evidentemente eh, marca ya pues, una nueva forma de trabajo. Eh, acuérdense que ya hemos ido registrándolos a ustedes dentro de la nueva plataforma de Dropbox... ...en donde hemos colocado a las lecturas. Tenemos ocho carpetas de trabajo ahí ustedes encontrarán ya el programa de trabajo de cada una de las sesiones que tendrán a lo largo de este semestre y asimismo también algunos materiales extras en una carpeta específica que dice materiales extras en donde los profesores nos han ido haciendo llegar algunas de las lecturas y justamente una de las lecturas que nosotros queremos eh, recomendarles porque estuvo el semestre pasado nuestro querido eh, maestro eh, Antonio Carlos Bormer eh, que es un eh, teórico crítico del derecho, en esta obra que se llama Teoría Crítica del Derecho desde América Latina. Y en este libro, que nosotros eh, vamos a recomendar, está todavía a la venta en algunas librerías, pero asimismo también pues nosotros tenemos a, a la disposición este libro en varias de las eh, bibliotecas también de la UNAM. Eh, está también dentro de la biblioteca de la UACM este libro de manera de que ustedes lo pueden encontrar también si no pudieran eh, conseguirlo. Eh, hemos eh, intentado eh, infructuosamente de poder invitar al profesor para que estuviera con nosotros en, en una de estas sesiones, pero bueno, nada más y nada menos que tenemos en su lugar también a distinguidos eh, colegas que estarán el día de hoy, en particular eh, ya tenemos a la doctora Milán Burgos Matamoros y posteriormente en un segundo momento vamos a tener al, al maestro Humberto Rosas eh, Vargas y por supuesto la participación de la doctora Claudia Mendoza que hoy inicia un pequeño curso que eh, quiere irles eh, eh, refrendando algunos materiales de reflexión sobre eh, la, la, los derechos de los eh, pueblos originarios y eh, en general de la teoría crítica de los derechos humanos. Me parece que eh, cinco aspectos eh, importantes hasta hoy eh, debemos de eh, recuperar en todos estos eh, eh, trabajos el primer principio es la radical historicidad que tiene eh, todo este eh, eh, movimiento eh, histórico que los pueblos originarios fueron construyendo a lo largo de eh, milenios en nuestra América y que evidentemente eh, fueron conformando las nuevas identidades en América Latina y en, y en el Caribe es evidente que toda esta historicidad es sumamente relevante para entender por qué estamos hoy como estamos. Y en segundo término, ver que lejos de todas estas eh, eh, teorías integracionistas que en América Latina se habían ido recreando desde el, ciclo, eh, desde el momento de la conquista y la colonización, desde 1492, eh, donde se dividió incluso los pueblos de indios en dos repúblicas, y posteriormente en el periodo independiente, en el periodo liberal, y asimismo también después de las revoluciones de, de mexicanas y particularmente latinoamericanas, eh, se fue gestando sobre todo un, un ideal en donde eh, se creía que había que crear un nuevo, un nuevo ciudadano y ese ciudadano no tenía que tener eh, un rostro étnico definido, sino que tenía que tener toda una construcción identitaria, decimonómica o como ya en, en su momento eh, nos reflejaron los ponentes y de esa cuenta pues eh, tenemos hoy ese enorme mosaico cultural que eh, tenemos hoy. Eh, el tercer eh, el bloque de, de aspectos me parece sumamente interesante es ver cómo las, el proceso de las identidades y la construcción de las etnicidades en América Latina, sobre todo en el caso de Mesoamérica, es particularmente relevante eh, de contrastarlo con lo nuevo que estamos viendo hoy, eh, por ejemplo en el caso de la región andina. Y ahí varias de las hipótesis que nos lanzaron, tanto el ser maldonado como la doctora Maya Marcarán, Gaya Marcarán, perdón, eh, creo que fue sumamente relevante para marcarnos cómo este racismo institucionalizado, institucionalizado, esta pigmentocracia, este colonialismo interno, es verdaderamente un movimiento sumamente fuerte que está presente hasta el día de hoy. Desde 1492 sufrimos ese proceso permanente. Pero al mismo tiempo de ese proceso de este colonialismo eh, terrible, vivimos también dentro de una mano que mece la cuna que es el neoliberalismo. Y ese neoliberalismo es fruto precisamente del proceso económico, que como ustedes eh, saben también es eh, producto de la modernidad y que hoy por hoy el capitalismo es ese régimen que también deja atrapados eh, a las etnicidades en una vorágine terrible y que es menester para todos nosotros que construyamos eh, una propuesta de trabajo en donde, partiendo de esta radical historicidad, partiendo de esta diversidad étnico-cultural, viendo las respuestas de las construcciones de estos estados nacionales decimonómicos racistas, y, de, y con una élite eh, criolla y una vieja inercia eh, colonialista, los pueblos indígenas y los pueblos afros, increíblemente, están hoy por hoy aquí con nosotros. Y esto es justamente eh, un punto último de nuestras reflexiones que hemos tenido durante este primer bloque que justamente se ad, eh, adentran dentro del proceso de cómo estas construcciones de las etnicidades dentro de los estados nacionales tienen una forma particular y esa forma particular jurídica es justamente la que va construyendo pues, eh, el, los, eh, el destino justamente de esta eh, relación y esta construcción social. De manera de que eh, a partir de, de ese bloque vamos a construir este otro y en este otro bloque vamos a partir justamente de cómo estos estados nacionales han construido todo un discurso ideológico, codificado, un discurso de poder que tras bambalinas va creando todo esto que nosotros vamos a ir definiendo como el discurso jurídico o el discurso del derecho y en donde para entender al derecho necesitamos de una nueva teoría crítica una teoría crítica que desmonte esta visión que pues lamentablemente todavía en nuestras facultades de derecho nos hablan de que el derecho es justamente solo un conjunto de leyes o que el derecho se reduce justamente a las prácticas de lo que hace un abogado y no se trata de eso se trata de entender de que el derecho es una ciencia social y que es una ciencia social con toda una historia construida eh, a partir de eh, muchos eh, milenios y que el inicio de la sociología jurídica, la antropología jurídica y una teoría crítica del derecho arranca justamente desde los principios civilizatorios, de, los altos, este, de las altas civilizaciones en el mundo y que esos principios están ahí y que incluso los principios hoy novedosos que tenemos contestatarios a la dominación y al colonialismo están ya presentes por ejemplo en Espartaco y sus principios están presentes en Juan Sin Tierra están presentes también en los pueblos indígenas cuando querían liberarse y obviamente en toda esta, todos estos procesos normalmente son olvidados por un discurso oficial por un discurso sobre todo jurídico que niega justamente la capacidad de los otros para crear construcciones científicas y sobre todo construcciones críticas del derecho. Pero como este es el tema que nos va a ir introduciendo la, la doctora Mirai Burgos, quiero eh, presentarles a la doctora formalmente, ella es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, maestra en Derecho por la UNAM, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la Academia de Derecho. Es además profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en filosofía del derecho, derechos humanos, historia del derecho y derecho constitucional. Trabaja temas sobre el pensamiento jurídico crítico y ha publicado diversas publicaciones sobre la materia. Y además, y muy relevante... Ha dado acompañamiento a toda una serie de movimientos sociales en la defensa de sus derechos humanos y, particularmente, de muchas eh, comunidades y pueblos originarios en México, en el centro de México, con eh, experiencias que ella, el día de hoy, nos va a hacer favor de eh, plantear sus eh, reflexiones. De esa cuenta, pues yo, sin más, deseo el uso de la palabra a nuestra querida colega y amiga eh, Milay eh, Burgos. Y eh, los dejo entonces eh, en, esta primer, eh, en esta primera parte de las exposiciones y posteriormente ya eh, con el receso, eh, porque la dinámica aquí Mirai, es que hay eh, no solo un planteamiento de Magister Príncipe, sino que al mismo tiempo regresamos para preguntas y respuestas, nos vamos al receso y ya entrará el, el maestro Humberto Rosas a a plantear también sus, eh, sus reflexiones del día de hoy y eh, posteriormente pues eh, la doctora Claudia Mendoza va a hacernos favor también de iniciar todas este, estas reflexiones en torno a, a los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias. <coughs> eh. Hasta las Muchas gracias, todos, buenos días a todos y todas. <coughs> ya se me, ya se me se me fue la voz. Eh, me ha mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias a Carlos, a Claudia, a eh, Pamela también, y no sé, Iván, que lo vamos a conocer, que, que, y los colegas acá de la Casa de Humanidades, y por repetir este seminario que ya tuvo una edición, por, no sé si es la, la, la primera, la segunda, sí. la segunda en la primera en el de Derecho. Y, y bueno, no sé si todos son juristas o no. Pero realmente eso iba a decir, que tienen caras no juristas. Es que eso se nota, la verdad. A ver, y es muy interesante porque así podemos reflexionar un poquito más. Yo voy a, a dialogar con ustedes un poco qué querría decir esto de la teoría crítica y qué sería también la teoría jurídica crítica. Que no es una teoría, ¿no? sino los pensamientos críticos y los pensamientos jurídicos críticos, porque son plurales. Si son críticos ya no son plurales, ahí nos vemos. ¿no? Eh, y dialogar un poco esto, más teórico, es lo que dice Carlos, y yo le mencionaba que me interesa mucho esta parte de, de mi trabajo que hago, que si podemos, si uno tiene tiempo, aunque me dedico más a la academia, eh, como profesora, y como investigadora. Eh, si podemos uno aportar y dialogar con los compañeros por ejemplo el, el, los últimos meses los últimos dos meses del año pasado estuvimos haciendo un proceso de documentación de lo del sismo en la Ciudad de México con, con, cole, con compañeros que tuvieron afectaciones en diferentes lugares de la ciudad y así sucesivamente ¿no? eh, depende de los tiempos también que uno tiene y depende también de los de los copas porque a veces regularmente los compañeros no es que vengan ven a buscar a las personas de manera personal, y mucho menos, sino en colectivos, en grupos, y este trabajo se hace siempre colegiadamente, colectivamente. Y ese acompañamiento que consiste, ¿no? eh, de, vamos a hablar un poquito de eso y lo vamos a atravesar desde la teoría crítica para ver que ese, ese, ese, ese diálogo entre lo teórico y lo práctico no tiene mucho sentido pensar un, eh, cualquier pensamiento crítico solamente desde lo teórico ¿no? Entonces, inicialmente les quiero hablar un poco de manera general eh, de dónde salen estos postulados o por lo menos cuáles son los que más se retoman para el pensamiento jurídico-crítico desde las teorías críticas en eh, principio, sobre todo más que postulados cómo los usamos, no solo teóricamente sino también en la práctica ¿Y cómo se refiere esto un poco el pensamiento jurídico-crítico de manera general y en América Latina? Tenemos un pensamiento jurídico-crítico en América Latina muy, bastante amplio en estos momentos que les sirva a ustedes de, de, de base, no solo para los estudios en este seminario sino también para generar eh, estudios posteriores, investigaciones o también acompañamientos de que si son juristas, no lo son, pueden ser de cualquier carrera humanidad humanidades siempre, eh, de todas, yo diría, ¿no? Podemos hacer determinados comportamientos sociales siempre. Siempre hace falta y siempre, si uno puede brindar su conocimiento, está mucho mejor, ¿no?, a apoyar, sí. etc. Bueno, a ver, ¿de dónde vendría la teoría crítica? Sobre todo la que hemos retomado del pensamiento jurídico-crítico, ¿no? Y puede haber muchas teorías críticas, aunque evidentemente el primero que habla de esto es Kant, Immanuel Kant, y, y, el, y el que retoma eh, una, un pensamiento crítico de decir bueno, yo voy a hacer una crítica de la economía política es Marx. Eh, Tarde desde una crítica a todo ese pensamiento que, el del, del que él también es parte, que es de la Ilustración, ese pensamiento de la modernidad madura, vamos a llamarle así, como diría eh, dulce o la filosofía latinoamericana, no solo es enrique Dusser. Eh, esa moderni modernidad madura pensando de la modernidad comienza con el capitalismo y comienza evidentemente en el siglo XVI con la conquista de América con la reforma protestante con el renacimiento eh, no, es, no es el capitalismo el capitalismo ya su cumple eh, eh, como industrial en el siglo XIX pero evidentemente es un proceso ya que, que comienza justamente con la conquista a nuestros pueblos ¿no? Es el, el inicio de la expansión global del capital del un capitalismo mercantil que no, no viene solo el, la modernidad eh, este le llaman modernidad temprana en esa modernidad temprana no viene solo con la conquista ¿no? viene todo con un proceso ideológico-político que tiene que ver con qué? tiene que ver justamente como les decía la reforma protestante, el renacimiento y todo ese cambio de paradigma acerca de las ideas del ser humano y cómo conoce el ser humano y cómo se puede apropiar de la naturaleza porque no es solo que nosotros podemos conocer la naturaleza pero nos podemos apropiar de ella y eso es fundamento para el capital, para el desarrollo de las relaciones sociales del capital. Te apropias a la naturaleza y la transformas en una de las bases, fuerza laboral y materia prima y tecnología. Son como las bases, ¿no? Entonces, en esta modernidad temprana hay todos estos procesos, pero justamente, eh, en mi criterio, hay un, un devenir de 200 años. Eh, incluso en la modernidad temprana, dentro de las ideas renacentistas, tenemos ideas culturales pero también todas las ideas científicas y filosóficas ¿no? La revolución científica, todo el cambio de la racionalidad, el empirismo, el paradigma de la racionalidad del empirismo, etc. ¿Qué va a pasar en lo que nosotros llamamos, o llama la filosofía latinoamericana, modernidad madura? Es ya como una maduración de ese capitalismo, capitalismo ya no mercantil, sino industrial y una maduración también de todas estas ideas políticas, jurídicas eh, enfocada sobre todo en las ideas ilustradas ¿no? y, y cambios en, en el ámbito político-jurídico justamente, eh, aunque esto lo podemos debatir y es parte incluso del pensamiento jurídico-crítico todo lo que pasó en esos 200 años entre 1492 y, mil, y el siglo de las luces, 1700 podemos debatir todo lo que jurídicamente hay allí y ahí, ahí hay una historicidad en el pensamiento jurídico-crítico nueva sobre que allí hay todo un derecho eh, una defensa de los derechos humanos, por ejemplo pero bueno, ahora no voy a ponerles ese de ruido, después podemos dialogarlo si quieren eh, vamos al momento este de la ilustración y ahí en ese momento es donde empieza ya toda la conformación de un pensamiento de decir, bueno eh, hay, un, hay hay que hacer una crítica a este, a este paradigma de la razón del empirismo y empieza Kant con esto y justamente es Marx el que nos pone en la mesa una crítica ya a las condiciones ya más materiales de vida que es a la economía política aunque Marx, el Capital, como dice también bien algunos autores sobre todo, dice Dussel, bueno, el Capital es un libro abstracto no es un libro material, lleno de categorías y es verdad, porque está viendo la realidad y está elaborando categorías y poniéndole nombre a los procesos que ve el Capital para el siglo XIX, ¿no? Y, y si bien esas son bases fundamentales para la teoría crítica es justamente hasta el siglo XX que hay todo un movimiento que dice bueno, eh, hay, que, hay que pensar las ciencias sociales como decía ahorita eh, eh, Carlos eh, desde el punto de vista crítico y pensar cómo hacer conocimiento científico social desde el punto de vista crítico no me da tiempo a hablar de todo el conocimiento científico, creo que más o menos ustedes conocen de la revolución científica, todo ese de cursar, pero lo que es un hecho es que en los años 20, 30 del siglo XX eh, surge el Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt y es ahí que surge lo que hoy conocemos como la Escuela Crítica de Frankfurt. Y justamente la Escuela Crítica de Frankfurt se ha convertido como una de las bases fundamentales de lo que es hoy la teoría crítica en cuanto a lo que ellos han postulado. También se le hace crítica a la Escuela Crítica de Frankfurt, no es que sea lo único que, que tribute, ni mucho menos. Pero, pero sí como ellos se plantearon ya eh, hacer todo un estudio de qué sería el conocimiento este conocimiento social crítico. Y establecieron una serie de parámetros muy claros eh, que se encuentran en todos los textos y en todas las obras. Eh, eh, eh, es que estaba eh, eh, podemos encontrar muy bien en todas sus obras eh, en, en los debates de sociología alemana que más que eso más que sociología es mucho epistemología crítica ¿eh? no, más que yo la verdad no diría que ellos establecieron eh, son tratados en sociología serían tratados más bien muchos de epistemología desde el punto de vista crítico y hay muchas obras ahí de Max Horkheimer, Theodor Adorno sobre todo, eh, inicialmente ellos son los que establecen más y hablan más del tema de la teoría crítica incluso en debates con Karl Popper que es el, como el padre, del racionalismo crítico y de de esa escuela positivista, pero también que se, que se hace la autodenomina crítico eh, eh, eh, y evidentemente uno de los mejores y mayores intelectuales que tuvo la Escuela política de Frankfurt y que murió justamente dentro del proceso eh, eh, lamentable del fascismo, eh, Walter Benjamin ¿no? Eh, en cuanto a los temas de historia y también esa visión histórica epistémicamente de cómo es la historia ¿no? aunque tiene muchos más temas Yo, hay muchos textos, varios textos y la verdad las lecturas son bastante potables, interesantes eh, después se incorpora Marcuse, eh, el propio, el propio Habermas de los años 60 ya y el primer Habermas no, no, no pensemos que Jürgen Habermas es, es hoy en la crítica de Frankfurt ni mucho menos y hay varias posiciones después si la crítica de Frankfurt se queda en los años 20 y justamente por el fascismo ellos salen a Estados Unidos eh, eh, por el temor de la invasión de Europa, del fascismo, el nazismo estaban en Frankfurt de hecho el Instituto de Investigaciones Sociales de, de, de Frankfurt es una idea de los judíos ¿eh? es una idea de los judíos allí de que realmente hace falta pensar la sociedad de otra manera. La sociedad no está eh, siendo pensada desde el conocimiento y de las ciencias sociales, ni está dando resultados como debía ser, aunque ellos son uno de los más, de los precursores. No estoy hablando de, como religión, sino como grupo de los precursores de esta cosa de la ética protestante, más o menos, no son los judíos específicamente, pero todos los grupos como ese ascetismo del capitalismo, de producir, de ser eficiente, esa cosa inicial que tiene el capitalismo industrial como ideología, que después se transforma en, bueno, esto no está dando el todo resultado, en lo que queremos socialmente, ese, ese desarrollo, pero a la vez, una sociedad de convivencia armónica, y un poco están preocupados por eso, y por eso instan a que, a que el Instituto de Investigaciones Sociales haga, haga estudios sobre la sociedad. Eh, ellos saben, tienen que salir de, de Frankfurt hacia Estados Unidos y Walter Peña mis muere porque realmente no puede salir, nunca recibió saco conducto. De hecho, el aniversario fue hace unos días, son una semana, unos días, no recuerdo el día exacto y, y es muy triste porque realmente es uno de los, si no es el más grande, uno de los, de los más grandes del grupo eh, La tesis de la historia es algo importante a estudiar que es importante desde el punto de vista epistémico, crítico, etc. Entonces, ¿qué plantean estos compañeros? Eh, y como les decía, vamos a hablar de esa primera generación sobre todo, de lo que plantean. Se plantea que puede haber una segunda generación o no, que estaría Habermas en un segundo momento, también Elifron, etc. Ah, esos son criterios que hay en el estudio. Yo diría que la primera parte es la más fuerte en epistemología de las ciencias sociales, esta primera etapa, y que, en, y que en un segundo momento también sigue construyendo Habermas, de hecho, su tesis doctoral. Y sus tesis tienen que ver las iniciales con toda la investigación científica, cómo se debe hacer. Todo el tema metodológico es muy interesante. Hace unas entrevistas a Marcus muy buenas. Hay varios libros ahí sobre esto, son chiquititos, se encuentran en la red, en la red, sobre la investigación científica. Y es un muy buen Habermas. El Habermas posterior <ríe> eh, se mete en el derecho y en la cuestión ya, además de. Más de de, una, de, de, de pensar el derecho, pero muy desde Europa. ¿no? Entonces, a mí, yo prefiero este primer Habermas. Y bueno, ¿qué se plantea? ¿Qué plantean ellos? Serían, yo les voy a hablar de tres puntos básicos. ¿no? Uno, ¿dónde se origina el conocimiento o el interés del conocimiento? ¿Dónde estaría ese origen? Y vean, ustedes no piensen eh, eh, esto como una cosa abstracta pensémonos para nosotros mismos, ¿Dónde, para, ¿por qué nosotros queremos investigar algo? ¿Por qué es lo que nos, nos interesa algo específico? Entonces ahí incluso el debate claramente es, no, se, se, se origina la racionalidad, no pues no, justamente lo que plantea el Stanford es que no se origina la racionalidad, como diría poco, no origen el conocimiento es la razón humana, no, no, no. Y, y eso es un debate que viene desde hace 100 años ¿no? digo 100 años en ese momento un poco atrás sino se origina para ellos y, y creo que nosotros ese principio es fundamental se origina en nuestras contradicciones sociales en nuestras necesidades y nuestras contradicciones sociales no la necesidad vital de esta transcultural de agua, alimentación, que también sino esta necesidad espiritual de conocimiento de, no solo porque tengamos curiosidad sino porque nos preocupa hay algo que nos preocupa, hay algo que nos puede estar afectando en lo personal y en lo colectivo. No somos sujetos individuales solamente, somos sobre todo sujetos colectivos, seres sociales. Eh, y estoy hablando de sujetos colectivos como ese ser social en el cual eh, habría, siempre yo digo con mis alumnos, entonces esa autonomía de la voluntad, esa cosa que el liberalismo nos ha vendido como autonomía de la voluntad individual, cada vez que tú caminas y te levantas por la mañana y termina el día piensa cuánta autonomía y de voluntad tenemos en ese proceso, cuánto hay, cuánto hay de esa libertad, que pueda vez si sí hay espacio, si hay algún otro momento y si hay en la vida eh, decisiones que uno toma, pero es muchas, la mayoría son una cadena de, de, de, de multidimensiones que, que no, no sé hasta qué punto tenemos tanta libertad, autonomía y tantos espacios de individualidad. Somos seres sociales, estamos interactuando desde la familia la convivencia o quienes fueran, ¿no? amistades y todo el tema de trabajo, estudio, lo que fuera, en la, en la sociedad en que vivimos por tanto y demás, hay muchas cosas que nos afectan que nos afectan no solo en los personal sino también lo colectivo y ahí es donde, bueno, donde se origina nuestro interés en ese conocimiento pues en las contradicciones sociales que tenemos no se origina en la racionalidad claro, la racionalidad no la dejamos de usar nadie deja de pensar, voy a dejarte pensar, ahora mismo, ya, no, tampoco eh, incluso la actividad de pensamiento es una de las funciones cerebrales, entonces es una cosa que incluso tú no puedes eh, contener, ni mucho menos, ni pararla, voy a parar ahora mismo, ya, no, pues no, son ilusiones también, con más pensamiento de eso. Entonces, en ese sentido, la razón, claro, que se usa, se usa la racionalidad, puedes usar muchísimos procesos, pero evidentemente empieza la chispa, el interés, el cambio es bueno, ¿por qué me preocupa tal cosa? Y por eso también estamos acá, ¿no? ¿Por qué nos preocupa los pueblos afro, los pueblos indígenas? Eh, incluso no nosotros como, como grupos y, y dif, eh, diferentes, porque puede, puede ser que algunos nos consideremos afro indígenas en este grupo, pero puede ser que no. Eh, yo, en este caso, no. Yo vengo del Caribe. El, son, bueno, afro un poquito sí, tengo la mitad, evidentemente, con la historia y lo siento mucho, y lo siento cultural entonces hay una serie de preocupaciones que dice bueno, ¿y qué tendríamos de diferente? y no solo un tema de identidad sino también las condiciones socioculturales y económicas en las cuales vivimos no. no vamos a hacer un, un rosario de los problemas que tenemos acá porque si no, lo terminamos la ponencia empezamos ¿no? aquí, no, bueno ¿qué nos preocupa de México? pues todo, todo nos preocupa pero de México y de América Latina ¿eh? y del mundo y cómo está el mundo, en bueno. fin entonces ese es el primer punto. Un segundo punto sería desde dónde vamos entonces a estudiar es, o, a, o, a, o a investigar o a interesarnos por ese conocimiento. Una, una, el, la chispa sería la contradicción social, eh, en las necesidades que tenemos, las, eh, lo que nos afecta, lo que nos duele, lo que nos fortalece, todo eso está ahí, ¿no? Pero entonces desde dónde lo vamos a hacer. Y el desde dónde es una. Ahí hay una razón epistémica metodológica, evidentemente. Epistémica metodológica. Eh, hay tres puntos ahí básicos. Si vamos ahí, no nos perdemos, ¿no? El primer punto es la famo el famoso concepto este de totalidad social, ¿no? Vamos a estudiar desde la totalidad social. La teoría crítica es siempre. no Tenemos que pensar los fenómenos desde la totalidad social. Cuando hablo de fenómenos, no hablo. De, no estoy en la fenomenología conocida como escuela, estoy pensando en procesos, fenómenos como procesos, en movimiento ¿eh? Los procesos sociales no son estáticos, la sociedad tampoco lo es, nosotros tampoco, así que y nosotros somos parte de la sociedad Digo parte porque no creo que las sociedades sean solo humanas, también tenemos... Eh, una relación con la naturaleza muy fuerte, en la cual nosotros no somos el centro, el centro eh, no habría centro, estaríamos sí. todos, ¿no? todos y todas, incluyendo naturaleza, animales, etc. Hay una convivencia. ¿no? Bueno, entonces, desde la totalidad social, este es un término que incluso lo pueden encontrar con mucha fuerza en Marx. ¿eh? Marx lo menciona mucho. Si ustedes hacen búsquedas y todo, claro, Marx no dedica un escrito a la totalidad social, Marx todo el tiempo usa el concepto para dialogar. Eh, procesos políticos, sobre todo los escritos más políticos además, que, que, ver, que que que son los que a lo mejor estudiamos más en el derecho en la crítica, en la programa de Gota, no sé, la guerra civil en Francia las guerras campesinas, eh, eh, cartas, el robo de la leña son muchos escritos, la, la cuestión judía, son estos escritos básicos que nos interesan, sobre todo para los juristas, ¿no? nos interesa mucho a lo que nos, la ciencia política, social. en esa parte hay mucho de siempre, él usa el concepto para, para hablar de una integralidad de, de, del espacio-tiempo en el cual se analiza. La, la totalidad social es eso: a ver, no, no, no, no podemos pensar una totalidad social donde vamos a abarcar todo, sino que los fenómenos no están aislados, que son procesos que están en movimiento pero no están aislados, que se relacionan unos con otros. Y si tú estás pensando, a lo mejor, los derechos de los pueblos indígenas, no puedes pensar los derechos de los pueblos indígenas únicamente como por lo que está regulado el Convenio 169. No, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Tiene que tener... Eso, eso es una parte, un momento de, de, de, del fenómeno que tendría que, ver lo, que tendría que ser lo normativo. Tenemos que pensar ese, ese esa cuestión normativa vinculada a lo social, a lo político, a lo económico, depende de lo que vayas a estudiar, y lo que vayas a investigar. Es, un poco es eso. Hay en una maestría de derechos humanos que tenemos en Salud Luis Potosí, que tiene una perspectiva crítica completamente, yo doy la clase de epistemología y los chicos me preguntan ¿dónde está el tema de la digo, No, es que tienes que leerte los textos. Y ahí lo vas a encontrar, Pero no es que hay un artículo y a la totalidad no se a tal cosa, no. Es, un, es esa noción de integralidad, esa noción de instinto también del investigador de pensar un proceso relacional e integral acerca de lo que estás investigando, lo que quieres No sé si me doy a entender, porque me preguntan muchas veces: ¿en dónde puedo leer? Bueno, porque es que leerte la metodología alemana, la crítica, en que los textos de los. Tienes que leer mucho texto para darte cuenta qué es lo que están planteando. Eh, pero para mí es un punto de partida básico, porque rompe primero la disciplinariedad. Esta cosa es, no, el derecho estudia la norma, no, por Dios. No, que la sociología estudia solamente hechos social, tampoco. ¿no? Si necesitas en un momento determinado ver las normas y la relación de comportamiento normativo con... con, con Métodos sociológicos, métodos empíricos, no hay ningún problema, pero ¿no? no puedes ubicarlo fuera, no puedes decir una cosa es acá, otra cosa es acá, está, está todo relacionado. Bueno, ahí el reto es cómo nosotros vamos eh, eh, vinculando esos procesos, esas relaciones, pero a la vez no perderte en, en, en miles de cosas a la vez, ¿no? Porque, por ejemplo, la totalidad social a lo mejor implicaría historizar fenómenos, y si historizan fenómenos, si los ves históricamente hasta donde llegas también. No, bueno vamos a irnos a, a Mesoamérica ya no no hay que ir a lo mejor hasta allá para analizar una cosa sobre los procesos electorales en el México. ¿no? Si ¿Sí me entiendes, hay que tener ahí como unos límites. Eso es mucho también de metodología, ¿no? Y esos límites, pero, pero no te no, no pensar los sobre todo esta cosa de disciplinar que nos enseña tanto, que si sí la política, que si sí la sociología, que si sí la antropología. Mire, yo, yo sí lo creo eh, así fehacientemente, o incluso en la antropología, que es una disciplina que no es que sea tan tan joven, pero un poquito más que la sociología. Ahí mismo los sociólogos y los antropólogos pero no, no, es que tiene que ser así la metodología. Es que era, A ver, sí, sí, no, ¿entiendes? Sí hay metodologías, pero pensemos en los fenómenos lo, integralmente. Y de pronto tenemos compañeros, colegas que hacen doctorados en esta... En estos ámbitos y es terrible, les va mal, les va mal si quieren hacer una reflexión teórica, por pues, No los dejan, no, ¿cómo no? Aquí no hay que hacer reflexión teórica ninguna. Pues, pues, ¿Por qué? ¿No? Esta cosa de. Sobre todo en sociología y antropología pasa esto. No, no, no, reflexión teórica ninguna. Bueno, y nosotros en derecho, por ejemplo, eh, no hacemos reflexiones que no sean de la norma, punto. Lo cual nos parece horrible, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, eh, entonces. Pensemos un poquito más allá de la disciplina, de esos fenómenos interactuando en la realidad social, etc. El segundo punto, desde dónde sería desde la razón crítica epistémica. ¿no? Una cosa es la ubicación de la totalidad social, la otra es la razón crítica epistémicamente. La razón crítica es algo que no solo la Escuela Crítica de Frankfurt ha trabajado. Yo creo que en la actualidad, eh, una de las personas, un texto que aporta mucho epistémicamente a la razón crítica se viene de Guadalajara de su santo el, el crítica a la razón indolente eh, también Jiquel aunque Jiquel es una cosa más histórica y económica el libro epistémico, a mí me gusta eh, mucho el de Crítica a la razón indolente de Guadalajara es un libro teórico epistémico, no es un libro práctico él tiene muchos libros de Sociología donde, donde lo que más se nos son casos pero en mi criterio hay, dos, hay tres cuatro libros teóricos fundamentales Guadalajara se repite mucho, la verdad, pero ahí lo que tenemos... hay, hay que saber también cuidar a los autores, no hay que leerlo todo Guadalajara tiene cuatro o cinco libros teóricos fuertes que es La globalización del derecho, que es su primer texto del pluralismo jurídico el primer gran texto así, de un texto eh, fuerte eh, pensando en nuestros pueblos, en los movimientos sociales actuales de pluralismo jurídico porque es de los años finales de los años 90 aunque el pluralismo jurídico se debate mucho antes por los ingleses y, y antropólogos por los ingleses sobre todo antropólogos desde el final, el principio del siglo XX, pero el otro texto es este que es crítica a la razón indolente que es un texto teórico muy interesante hay, hay uno sobre la universidad que me parece que es bastante teórico, práctico, muy, muy bonito, sobre la universidad del siglo XXI. Son así textos que, que son temas que tú los ves y los muchos otros...